Una mujer en condición de vulnerabilidad ha manifestado su situación de dificultad, pues ella aseguró que perdió a su hijo antes de dar a luz por un extraño dolor. Hoy relata lo sucedido. El domingo yo estaba con una fiebre y el lunes este me fui temprano para, para el pues, para llanubio. Y, este, y allá me dijeron que, que, que yo no necesitaba una urgencia, que... Que yo solo lo que tenía era un virus, que eso con la acetaminofén se me quitaba y que me fuera para la casa. Y yo le dije, es que yo no me aguanto el dolor en la barriga y ellos vinieron y me dijeron que, que, que fueran allá, que eso es que el niño estaba encajando. Hasta el momento no le han podido entregar el cuerpo de su hijo, debido a que están indagando las causas de su muerte. Este, lo que pasa es que necesito una ayuda para, para poder enterrar a mi hijo porque no tengo recursos para... Para enterrar a mi hijo y la verdad pasé con una situación muy brava porque la verdad necesito para enterrar a mi hijo. Los barranqueños que quieran solidarizarse a esta causa lo pueden hacer a través de los números 316-313-2327.